En hiperlimpieza contamos con calcetines de plástico desechables, para probar calzado, idóneos para zapaterías, centros comerciales o cualquier lugar de venta de estos productos. Estos calcetines se componen de polietileno, un material obtenido del etileno, que se caracteriza por su alta resistencia química y térmica, siendo uno de los plásticos más utilizados. Nuestros calcetines son cómodos, hipoalergénicos e impermeables. Estos productos se venden en estuches dispensadores, lo que hace su uso más fácil y rápido.